Sí, bien, señores, ya estamos de vuelta. Como mencionó Génesis antes del bumper, tenemos algo alusivo, ¿verdad? Uh, y muy propicio. Terminamos la semana dando gracias a Dios y, por supuesto, eh, enalteciendo algunas cosas o dando a relucir unos conocimientos cristianos. Que es válido, no todo, no todo es gozo ni mediana, como dice Néstor, porque hay que estar en manos de Dios. Para esto, en este viernes tenemos el segmento especial dirigido al cristianismo por nuestro compañero Renier Gil. Buenas tardes, René, de nuevo. Oh, buenas tardes, buenas tardes. ¿Ustedes eh, asisten a la iglesia, a su respectiva, no sé? Eh, eh, no, hace no, mucho, no. ¿no? No hemos descarriado. Sí, no, tengo que ser sincero. ¿En serio? ¿Tú asiste a la iglesia? Mire mi estado, si no me crees. Me... Eh, bien, eh, asisto, es verdad, es cierto. O sea, ah, o sea yo acompaño a mi esposa a su iglesia, uh -huh. eh, pero yo voy casi todo el tiempo todo el tiempo, ¿Al tiempo? Bueno, hay no. que sacar tiempo hay que, sacar que sacarlo no yo hace mucho de hecho este no recuerdo la última vez que fui a Liles pues miren yo voy cada domingo gracias a Dios a, a la parroquia y allí entonces cada vez que voy siempre voy con hambre de seguir aprendiendo y este tema que vamos a tratar hoy es específicamente de los números porque ustedes saben que los números en la Biblia no específicamente significan algo así como de matemática. Tienen un significado matemático. No, es un, un significado simbólico y gemátrico. Gemátrico quiere decir más o menos cuando, de la le cuando una letra tiene algún, alguna relación con los números. Y vamos a trabajar de inmediato con el número uno. El número uno en la Biblia cuando lo presenta es porque presenta unidad. Es porque algo indivisible. Y el número uno, ¿a quién se le atribuye más? A Dios, es decir, porque es indivisible, es unidad único. total, es único, exactamente. Y eso lo pueden, lo pueden buscar en Juan 17, 21. Ahora bien, una declaración hecha con el, número 3, con el número 3, cuando la Biblia menciona el número 3, si te declaran en la Biblia, en algún pasaje bíblico que tú leas tres veces algo, es porque quieren decirte que eso es así. Porque hay que entender también el contexto. En aquellos tiempos, cuando se escribe la Biblia, que se escribe en arameo, en griego, cuando se escribe la Biblia en aquellos tiempos, no es lo mismo que estamos hablando ahora. Como tenemos las la facilidades que tenemos de interpretar las palabras con diccionario ahí, con internet, no, no, antes no. Antes todo, lo que quería decirse no era tan claro como ahora. Se utilizaban los números con algún fin. Y el número 3, si te decían sí tres veces, era porque tú cre podías creerlo automáticamente. Era, que era un una confirmación. Sí. Esa es la palabra correcta. Una confirmación. Si te decían algo, tres veces. Tres veces. Con el número 6, ¿qué pasa con el número 6? Si lo repetimos tres veces, ¿qué número tenemos? Se multiplica. No, pero si lo tenemos tres veces, el 6. 18. No, el 6, tres Se veces. 660. ¿Y qué pasa con ese número Dicen que es maligno. Eso da miedo, ¿verdad que sí? Ajá. De hecho, el 6 es, imperfe es imperfección. Porque el 7, como tal, es la perfección. Entonces, el 6, al no llegar a, al 7, es imperfección. Y se le atribuye a lo maligno, a lo imperfecto. Entonces, luego del 6, viene el 7, que es ya la perfección. Y cuando también se habla del 7, que es la perfección, por ejemplo, que se le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? 70 Hasta 70 veces. veces Siete, es decir, infinitamente. Hay que perdonar cuantas veces sea necesario, porque al fin y al cabo, quien perdona, se libera. Se libera. Si usted guarda eso, usted no se va a liberar. Eso es algo muy delicado. Y por algo lo dijo Jesús, y hay que entender el contexto. En aquel momento no fue tan fácil para aquellas personas, pero ahora necesitamos personas que bien lo expliquen. El número diez puede referirse a la totalidad o el conjunto completo de algo. Eso se puede buscar en Éxodo 34, 28. De 10, tenemos los 10, mandamiento. Sí. Es decir, que todos los números tienen un significado. No es porque sí, que me, me, me surgió de número, páquete, lo voy a poner ahí. No, no, nada que ver con eso. Una estructura u organización completa y constituida directamente. Eso es lo doce, lo, el número 12, una estructura o una organización. Porque a quienes eh, a quienes necesitaba Jesús sí, para los propagar los 12 discípulos. discípulos. O más bien los 12 apóstoles. Porque discípulos eh, viene, prácticamente viene después. Apóstoles son los 12 que él elige. También están las 12 tribus de Israel. Es decir, es una organización que hay ahí. Eso tiene un significado, es una base. es prácticamente, No es una empresa, pero es una organización, es una entidad. Es algo que se rige, que no es porque sale así, ya, este grupo va a trabajar así. No, no, no, no, no eso tiene su significado importante. Por ejemplo, los doce apóstoles hicieron su trabajo. Jesús de pronto pudo haber hecho, por ser Dios, pudo haber hecho el trabajo de, la, de, la, de proclamar el Evangelio, pero no. El, el, el, la salvación es para el hombre y Jesús busca cuánto, doce hombres. Hay uno que al final de cuenta lo entrega, pero de, para completar los doce de todo modo entra entonces... Eh, el apóstol Mira, se me fue el nombre de ese apóstol tan importante Juan Pablo Pablo, exactamente, muy bien Oye, me sorprendió Génesis, un hombre que, que <risa> va una vez al año a misa <risa> eh, Una vez al año a misa una chepa. En la vigilia pascual solamente una no, vez fue una Exactísimo. chepa que la pegó ahí. Y el 40, el 40 Es el último Sí, lo, eh, es el último que tengo acá, pero hay número muchísimo, uh -huh. Por ejemplo, tenemos lo los 40 bien. días Los 40 días y cuarenta noches de qué del diluvio, sí. 40 años que duró el pueblo de Israel en el desierto para llegar a la tierra prometida. Esta también que no entiendo nunca, si me puedes explicar esa parte, ¿por qué son 40 días o 40 noches de ayuno? Lo que pasa que la Biblia, de, la, lo, lo, lo del ayuno. Ya que estamos en el 40. Lo que pasa que la Biblia menciona el ayuno, por ejemplo, el 40, lo que quiere decir un antes prácticamente y un después. Jesús con esto, con esto de los 40 días del ayuno Lo que hace es presentarse ya ante la, ante, ante la sociedad Ante el pueblo, ante el mundo Y eso es lo que hace Y también menciona 40 días y 40 noches Porque bíblicamente hablando Tiene un significado el día Y también tiene un significado la noche Que en otro momento puede detallarse Porque son temas que se llevan su buen momento Bueno, sí, definitivamente I don't care if we're young